Se acerca No hay escapatoria Durante Halloween Desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá Y entonces se abren los infiernos ¿Cómo se puede describir Halloween sin que parezca que estás loco? Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, Nosotros, como respuesta les, damos les damos golosinas. ¿Pero por qué? Pero por, ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas, adornamos con con nuestra casas con ataúdes y tumbas? Lo cierto es que cierto disfrutamos es que pasando, pasando un miedo de muerte.